Buen giorno, cari amigo, muy buenos días de Juan Pablo, el día de hoy voy a hacer un entrenamiento tabata, voy a hacer 10 ejercicios para la gamba eh, y lo repito de vuelta, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a fare 20 segundos de labor con 10 segundos de recupero, yo anteriormente había hecho ejercicios de 35, eh, 40, aunque 45 segundos, con bueno, los tefanos pero guarda acá son los vivo y cargo, yo espero que tú... Oye, me di el 100%, se está iniciando, inicia piano piano. Yo cuesto, lo repito, dos vueltas. Tú acá lo puedes repetir en 3, 4, 5. Las vueltas que tú voy. Ok, me preparo, me preparo. Vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad, un poquito a mover nuestras articulaciones que van a soportar la fatiga de nuestro de nuestros ejercicio. Tabata, muevo el pie, muevo, muevo el pie, muevo el pie cambio ta, cambio ta, ta, ta, ta, ta. cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio un piegamento otro piegamento se okay, se va se okay, se va perfecto perfecto me doy le bracha cambio <ríe> cambio me preparo un poquito de corseta ta, ta, ta, ta, ta, ta. ok abro cambio abro cambio un poquito de coordinación cambio Avante, indietro. Avante, indietro cambio Avante, cambio abro cambio abro Perfecto, perfecto para <ríe> caldo, para caldo Arriba todo el estate ya <ríe> Ok, perfecto, perfecto Ok, a tomar un poquito la maleta Porque vamos a sudar hoy de bruto <ríe> Ok, voy a meter acá nuestro, nuestro timer Para iniciar nuestros 10 ejercicios de, de gamba, gamba, gamba Lo repito de vuelta Ok, prepárate Ok, voy a checar el, nuestro timer nuestro timer que nos da la señal, ok, lo imposto, lo imposto, lo imposto, me muevo, prepárate, solamente son 10 minutos, 10, 10, 10, ¿te la fai, no? ¿te la fai? Ok, 10 ejercicios. ejercicio, lo repito nueve vuelta y e 20 segundos, 20 segundos con 10 de, de recupero, ok, prepárate, prepárate, 3, 2, 1, inicia. Four. 3, 2, 1, zip Nuestro primo guarda, me siedo, me siedo, fermo, fermo lì. 20 segundos, 20 segundos Squash subo, aspecto mi rival, aspecto mi rival Puedes meter la mano così, avanti Come tu vuoi? 20 segundos, 20 segundos, 20, 20, 20 procedentemente Ok, no dura niente questo 20 segundos, 20 segundos el de facto con... con 45 <risa> Ok, nuevamente, nuevamente, nuevamente bueno. nuevamente, nuevamente Tú lo puedes modificar, puedes parar entre 30 segundos, 40, 45 Ok, perfecto Perfecto Nuestro próximo ejercicio la rodilla, ginocchio, ginocchio su, ginocchio su, ginocchio su bada, ginocchio su, ginocchio su, su su el ginocchio, su el ginocchio, en punta, en punta, en punta, punta, punta, punta, punta. Espera nuestro segundo ejercicio. Nuestro segundo, uno te estanca mal, continua. Nuestro próximo, guardalo. Salto, salto, salto, puesto, puesto, ah, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, salto, de lata. No te rinda, no te rinda A ver, a fondo y avante A fondo y avante Bloco y Loco, Bloco y Bloco y poco, ¿no? Dura poco avanti y escendo. loco y escendo mayor ginocchio va y avanti mayor mayor Adeso, vamos a fare squashando, squashando, squash, squash, squash, sudor se apodera de mí <risa> nuevamente 20, ¿no? 20 segundos para 60. Ahora. Laterales. Uno. Perfecto. Nuevamente grande, grande, grande. Uh. A fondo y Su. Piego. Su. Piego. Su. Piego. Su. Piego. Su. Piego. nuevamente nuevamente suh pie tu piego suh piego suh piego suh piego suh piego piego uh. ahora vamos a hacer y y toco tierra abro grande, abro grande bala. Toco. toco toco toco toco toco toco toco toco estamos casi terminando, finalizando manca poco manca poco toco, pero tú te las personas que juegan al básquet, palabono, calcio, o así hacia el tresport, ¿Qué me que me que pare este ejercicio, entrenamiento. <tose> perla la tu gamba, perla a tu gamba, adesso eso, Squash con salto, squat con salto, Puedo, salto, echando, salto, echando, Salto. Estiendo, salto. Estiendo, salto. Estiendo, salto. Salto. Uh. Salto. Salto. Eso lo Salto. de fronte. Último ejercicio. Último. Último. Último. Gamba militar. Guardadelo qua. Va. Zapateo. En ginocchio. En punta. Ah, último, último. No mola más. Forza, forza, ragazzi, forza. Te habíamos falta. Gracias, gracias decore por fare questo ejercicio per la gamba. Sei grande, sei grande. Les recuerdo, si ancora no te has inscrito, inscríbete al canal. Decore, Juan Pablo. ¡Ah! Me ha fatto morir de questo.